Comencemos por crear una nueva campaña. Lo primero que tenemos que hacer es llenar la información sobre la campaña, en la cual tiene que llevar un título, una descripción y elegir el tipo de reporte. Esta información solamente la podemos ver nosotros. Después debemos de personalizar el onboarding. En él tenemos que agregar el logo de la compañía y una foto de portada, además de un mensaje de bienvenida. Ahora, tendremos que añadir y gestionar a nuestros proveedores. Estos podremos añadirlos individualmente o de una manera múltiple. Y deberán de contar con los siguientes datos. Una razón social, un nombre de contacto, un correo electrónico, el país, un fiscal ID, su dirección, su código SIC y su número telefónico. Podremos también fijar un cuestionario si así lo deseamos. Y este deberá de contener preguntas con diferentes formatos. Una vez que tengamos todos los apartados, podremos lanzar nuestra primera campaña. Una vez que hayamos creado nuestra campaña, la vamos a encontrar aquí, en Campañas activas. Estas campañas podrán ser organizadas de distintos modos. Adicional a ello, cuando seleccionemos nuestra campaña, podremos encontrar un dashboard personalizado, ya que este solamente contendrá la información de esta campaña. En el apartado de proveedores podremos encontrar el estatus de ellos, ya sea se encuentren en Pendiente, en Proceso, Completados o Guardados. Adicional a ello veremos una serie diferente de columnas en la cual podremos obtener más información de nuestro proveedor. Estos pueden ser filtrados de distintos modos. También podemos seleccionar qué tipo de columnas queremos ver o buscar directamente al proveedor en específico. Además de lo que ya repasamos, también podremos descargar todos los documentos de nuestros proveedores. Al descargarlos, obtendremos una carpeta zip en la cual tendremos la vista de todos los documentos de cada uno de los proveedores. También podremos exportarlo a Excel o descargar el cuestionario. Si en algún punto llegas a tener conflicto y no sabes qué significan los estatus, podrás dar clic en el tooltip para poder conocer un poco más de su significado. Cabe destacar que también tenemos campañas que se encuentran en borrador y completadas. Las campañas en borrador son aquellas campañas que todavía faltan de ser editadas y las completadas son aquellas campañas que ya no pueden ser editadas ni tampoco el proveedor podrá hacer algún cambio o modificación de su información.